Hola, mi nombre es Valentín Villar, instructor tecnológico y responsable de las actividades de Google en Casa Telmex Tapachula. Dentro de mi experiencia como docente, la aplicación de las TIC ha permitido que mis alumnos se enfoquen los procesos de aplicación de la tecnología en su entorno. De esta manera no solo innovo dentro del aula, sino que enseño a mis estudiantes a crear ideas positivas para aplicarlas a una problemática. Cuando enseño programación o robótica, mis alumnos aprenden a tener lógica. De esta manera, los instruyo a reaccionar de una manera eficiente en sus tareas cotidianas, llevando una secuencia en el proceso de elaboración de cada una de ellas. La tecnología que más me gusta enseñar, tanto a niños, adultos y docentes, son las apps de Google, ya que ellos las utilizan día con día. Por ejemplo, Gmail, donde comparten información con amigos y familiares. Drive, donde almacenan sus tareas y las comparten para trabajar en tiempo real con sus compañeros de clase. También utilizamos Forums, Sites, Calendar. Y para los docentes está Google Classroom, la cual ha venido a facilitar la administración de sus alumnos y tareas.